Saludos, comunidad biocéntrica. Nos encontramos en el punto 4 del capítulo 1 de la teoría de biodanza que editó Alap en el año 1991, de la que se hicieron extractos para crear los cuadernos de formación de docentes de biodanza. A mí estos textos de, de, textos de Rolando Toro me parecen de una gran riqueza porque es, es Rolando Toro como al original. Entonces hay detalles muy interesantes y, y que dan a conocer más, con más profundidad, con una visión más amplia, um, la teoría de biodanza. Y eso es lo que estamos haciendo en estos compartires, eh, de, en los vídeos de YouTube. El tema que hoy toca se titula la sacralización de la vida. Es un tema muy muy recurrente en biodanza, la sacralidad de la vida. Entonces, vamos a ver qué nos dice Rolando. Lo primero que nos encontramos es que Rolando nos comenta que las ciencias de la biología, si bien son importantes para que nos cuenten cómo funciona la biosfera, no son suficientes para exprimir la, el significado de la condición humana en esta biosfera. Y cita, dice literalmente, dice, se hace necesario incorporar las grandes intuiciones sobre aspectos aún no revelados y misteriosos de la vida humana. Entonces, aspectos no revelados y misteriosos de la vida humana, incluirlos en el conocimiento de la vida. Entonces, estamos hablando de un texto de hace más de 30 años, eh, hoy día, sabemos, eh, ha evolucionado Quizás no tanto como nos gustaría, a lo mejor Pero sí, ha evolucionado Entonces, hoy tenemos las neurociencias Y tenemos la física cuántica muchísimo más avanzada que entonces eh, De la que nos está hablando ya De una incorporación a, a, en los hallazgos que van haciendo las ciencias de la vida que remiten a esos misterios originarios, a esa parte más intuitiva, eh, menos controlada por el hombre y que trasciende eh, la finitud humana. Entonces, por, por, como por ejemplo la, lo que se le llama la partícula divina. Partícula divina o bosón O sea, partícula divina eh, eh, Es la El nombre como más popular Y bosón Es el nombre que le dio el científico Que de alguna manera descubrió Que es Peter Higgs H-I Bueno, ahora te lo pongo aquí Que es un, un físico cuántico Que se dedicó a estudiar La sustancia ¿no? Del universo Entonces descubrió una partícula subatómica eh, que tiene en sí mismo un campo magnético que dota a su vez de masa a todas las partículas del universo y se le llama partícula de Dios o partícula divina. La necesidad de, del sistema eh, imperante de, de dividir lo que es aceptado como fiable y como no, como sagrado o como profano, es una visión que es desintegradora en sí mismo. Para Rolando Toro, la vida es un acto sagrado en sí mismo. No hay cómo dividirlo, no hay cómo haber, no hay cómo que exista una parte llamada profana o sagrada de la vida porque en sí misma la vida es sagrada entonces vamos a hablar, vamos a definir el significado de sagrado y el significado de profano. curiosamente cuando nos vamos a la etimología de sagrado hace referencia a, a, al hueso sacro que es la fusión de las cinco vértebras lumbares que generan el, uno de los huesos más fuertes que constituyen nuestro cuerpo humano. Esa fusión de las cinco últimas vértebras eh, en, un forma, en una forma triangular sostienen toda la columna vertebral. Fíjate que estamos hablando de columna, o sea, eje del ser humano que sostiene a su vez el cráneo, que es uno de los huesos más pesados. Entonces, el sacro sostiene todo eso. Y esa parte es sagrada. Tiene que ver con el sostenimiento, con la fortaleza, con ser fuerte, sostener fuerte, porque es fuerte. En, en el mundo espiritual, en, en, el, en la metafísica, hace referencia a la conexión con la Tierra con el cielo. O sea, el sostén de la Tierra con el cielo de nuestra mente, de nuestros pensamientos también, pero también con el cosmos. En una parte integradora donde el yo... No soy yo, sino soy un yo divino. También el otro no es solo un otro, sino es la especie, es la tribu humana. Y la totalidad es el orden cósmico, no solo la naturaleza, sino el orden cósmico en sí mismo. Esto es lo que tiene que ver con la palabra sagrado. Entonces, profano eh, tiene que ver con una percepción de aquello que estaba fuera del templo. El templo era un lugar, eh, en, un lugar donde eh, se hacían rituales de conexión con aquello que está más allá de, eh, del ego. Del ego entendido como un ego menor, personal, ¿sí? que nos conecta con una sensación de totalidad, con, con, la, con lo esencial. Aquello era el templo ¿sí? y lo que estaba que, que en, los, en los griegos se hacía pues, en la naturaleza, y en, la, en los bosques, en, en, en, en, las, en las, eh, las plazas. De las, de las ciudades en los celtas los pueblos célticos de aquí de, de Europa y de Iberia se hacían los bosques en los bosques y el templo era el lugar donde de, el, el claro del bosque donde los los sabios de la tribu pues se colocaban en el claro del bosque para uh, mirar el cielo e interpretar los movimientos de las, de las nubes, de las aves que pasaban. Y ese lugar, ese claro, era el templo. Después se fue convirtiendo el templo en el cuerpo humano, es el templo que conecta lo, lo humano, lo, lo material, lo más sólido, con lo más sutil, con lo lo más esencial hablaron de profano a aquellos que estaban fuera del templo cuando se empezaron a crear construcciones fuera de este campo magnético en realidad en el que se daban la conexión sacra de el cielo, la tierra con el cielo y el cielo con la tierra y los que estaban fuera de ese círculo eran los profanos. Entonces, a partir de ahí se empezaron a crear categorías. Los que estaban en un lugar sacro o estaban dotados de esa conexión eran privilegiados. Y los que estaban fuera de ese círculo, por los motivos que fueran, eran los profanos. Entonces ahí empezó... Eh, esa separación eh, que tiene que ver con la cultura, por supuesto. Una cultura en, lo que, en la que hay bueno y hay malo, y donde hay opuestos que eh, existen para crear diferencias. No solo para llegar a un acuerdo ¿sí? sino para crear diferencias de, de vivir en antropología el término sagrado está relacionado con aquello que es trascendente que trasciende y lo profano en antropología eh, tiene que ver con lo que define tiempo y espacio y esto es un concepto muy interesante la primera vez que se habla de oposición entre eh, sagrado y profano como algo opuesto lo hace el, el pensador Mircea Eliade en el año 1956 en un libro concretamente que, que se titula Lo sagrado y lo profano. Entonces esa es la primera vez en la que se habla de oposición. Para Rolando Toro voy a hacer la cita, voy a de leerla directamente dice la vida, para él la vida tiene una cualidad sagrada y su expresión a través de las criaturas es la más grande hierofanía hierofanía que es la manifestación de lo sagrado en un ambiente profano o sea, ese es el significado de la palabra hierofanía absolutamente fascinante y absolutamente terrible entonces, voy a volver a leerla. La vida tiene una cualidad sagrada y su expresión a través de las criaturas es la más grande hierofanía. Absolutamente fascinante y absolutamente terrible. Entonces, ¿qué quiere decir terrible? Cuando Rolando está hablando de la sacralidad de la vida como la condición humana, ¿no? Y luego habla de fascinante y terrible. ¿Qué quiere decir terrible? ¿Estaría haciendo referencia a Rolando cuando habla de lo terrible al, al miedo que nos puede causar el ser también divinos con la responsabilidad que eso lleva? ¿O estaría hablando de lo terrible que es ser sagrado en un cuerpo sintiente. En nosotros en Viva Danza el cuerpo no es solo un cuerpo, es una corporeidad viviente en la que se da el infinito y lo finito, en la que se da lo sagrado y, si podemos decirlo así, también lo profano desde un punto de vista antropológico donde lo profano no es aquello que no sea sagrado sino es lo que marca sencillamente el tiempo y el espacio o sea la finitud Rolando sigue con un texto muy hermoso muy hermoso que hay que leer despacito para no confundirnos entonces te lo leo dice las personas al relacionarse en una danza de amor, restablecen un sentido cósmico que las integra a una unidad mayor. Los magnetismos de la danza generan campos creativos, eróticos y biológicos que no pretenden representar una realidad trascendente, sino que constituyen en sí mismo la gran ceremonia de la vida, trascendente por sí sola. Fíjate que aquí Rolando nos está hablando de la danza del amor como la danza de la vida, no una danza específica del amor, sino la manera de relacionarnos con la vida como danzantes de la danza armónica del amor, que es la vida. Cuando conseguimos conectar con esa sacralidad del vivir podemos eh, integrar en, vivenciadamente en nosotros aquello que es creativo, aquello que es erótico y aquello que es trascendente cuando estamos hablando de creativo estamos hablando del poder de crear del de poder de erotizarnos con la vida y cuidado que no estamos hablando de genitalidad. Estamos hablando de la atracción que genera magnética, que genera la vida, que si la desvinculamos de lo sagrado, nos atrapa como fuerza magnética que es. Y el equilibrio, la integración que propone Biodanza es justamente es liberarnos, de aquello que nos atrapa para ser seres finitos e infinitos a la vez, sin olvidar esa parte. Como decía al principio, en toda la, la, la explicación de la sacralización de la vida, cuando dice que no es suficiente la biología para significar la condición humana, necesitamos de esa parte de intuición de esa parte en la que nos habla de la poética del vivir, que no es lógica, que es analógica, que donde el sentir, el hacer y el ser se conmueven y danzan juntos, danzan juntos, juntas, esas energías, las energías creadoras de la vida, erotizantes en el sentido de, de, de generar atracciones de goce, de placer, que generan realidades. Entonces, en biodanza no estamos hablando, cuando hablamos de la sacralidad de la vida, no lo estamos haciendo solo desde una parte trascendente donde el ser es como si eh, solo existiera de cintura para arriba porque se eleva. No, el ser se eleva entero, ¿sí? con toda su erotización, con toda su creatividad, se eleva desde ahí. Y seguimos leyendo ¿sí? el texto de Ronaldo Toro, que nos dice Toda la realidad es sagrada para el hombre de biodanza y todo tiempo es litúrgico para el hombre de biodanza. Es así como lo sagrado no se da en un espacio mandálico ritual, lo sagrado se da en cualquier circunstancia en que la vida se hace presente, pues toda la vida es sagrada. Y sigue diciendo que es evidente que no hay lugares en los que, eh, bueno, que a veces no es fácil conectarse a esa verdad. Que hay lugares que no facilitan eso. Nosotros sabemos cuáles son esos lugares. Desde lo micro y lo macro. Podemos hablar en lo macro las guerras que existen, pero también las guerras internas que existen también dentro de nosotros. Y que nos cape danzar, recordar que estamos viviendo en una danza de amor, para que esas guerras internas dejen de luchar entre sí y en la diferencia encuentren el camino del encuentro del encuentro del encuentro humano porque en la naturaleza uh, estas guerras atroces no se dan no se dan como se dan en el humano evidentemente si observamos la naturaleza claro que hay luchas de territorio y hay luchas para conquistar las hembras, pero estamos hablando de un instinto de supervivencia. No estamos hablando de odios, de intereses creados. Esto forma parte del humano. Y cuando nos conectamos a la sacralidad... Esto se desvanece por sí mismo, se va desvaneciendo. Y este es el espacio que Biodanza ofrece. Es un espacio de ejercitarnos en la confianza para recordar exactamente lo que somos. Lo que es la vida que somos, que es sagrado. Porque no hay cómo ser de otra forma. Y Rolando Toro sigue diciendo algo que me pareció bastante interesante: eh, que dice, en de, eh, Rolando hace mención al hinduismo ¿sí? y dice, del hindu, habla del hinduismo como la más catastrófica filosofía. Recordemos que él era mucho más del Tao. Entonces dice: eh, el hinduismo, como, como la máscara, di, dice, para considerar que la. Anti, eh, perdón, dice: eh, la, a, las antiquísimas tradiciones orist, orientales afirman que la vida es una ilusión, apenas la manifestación de los infinitos velos de Maya lo que Rolando considera una, una grave descalificación de la vida como expresión máxima de lo divino. Pero en este punto quiero aclarar que aquí Rolando se confunde, ¿m? porque eh, el hinduismo no habla de, no descalifica la vida como una ilusión, hablando de Maya. Entiendo que cuando Rolando habla de esto, y descalifica eh, por ignorancia, supongo, eh, el concepto de, de, de que la vida sea una ilusión y por eso la descalifica, porque para Rolando la vida lo es todo, entiendo que él se ha instruido de este concepto a través de Kant, y de, sobre todo, de Arthur Schopenhauer, que él adoptó el término de maya como ilusión, o sea, en, en, el, en la parte en la que se traduce maya, del sánscrito, uh, a ilusión, y la adoptó a su filosofía. Pero hay un error en esa interpretación de Schopenhauer, porque cuando se está hablando del velo de maya, se está hablando de eh, lo que es una, en el hinduismo, lo que es una ilusión, no es la vida, sino es la ilusión de estar separados de la vida. Y maya es, eh, es el velo, que genera esa separación. Pero no porque sea mala, ¿eh? o sea, sea algo malo, sino porque lo necesitamos para vivir. Necesitamos eh, vivir en esa separación para integrarnos a la vida, para vivirla como, como humanos que, de lo sutil a lo denso, en lo denso es cuando nos identificamos con la densidad y ahí es donde vivimos en una ilusión porque la densidad no es la realidad final. Este maya, ese velo necesario para implicarnos, para succionarnos de esa energía magnética que nos lleva a la tierra, a, a, al humus, ¿eh? a encarnar. Eh, en, en, en acorporificarnos. Pero luego hay la otra parte, ¿eh? que es la de reconectar lo denso con lo sutil que somos. O sea, eh, reconocer la sacralidad que nos habita. En este sentido, te invito a que visites mi página web y puedas leer el artículo sobre este punto, 4, la sacralización de la vida, de la teoría de biodanza, porque comparto un par de textos que me han parecido muy interesantes de un, de un estudioso que hace justamente la, uh, un, un estudio profundo sobre la palabra maya en el hinduismo y cómo al occidentalizarla, con el pensamiento occidental cómo pierde sus múltiples matices porque estamos hablando de, de el sánscrito una lengua con múltiples matices y, y además, además es una lengua sonora ¿sí? una lengua sonora que tiene eh, muchísimas, muchísimas capacidades como, como en el hebreo ¿no? y como como capas de entendimiento entonces cuando maya el concepto de sánscrito en maya llega al pensamiento occidental hay una gran parte en la que se desvirtúa Y entonces entiendo que el Orlando toro se documentó de esa, esa, de esa función de ilusión en un sentido occidentalizado no de la fuente, y por eso puede decir que es una de las filosofías más catastróficas del mundo, cuando no es así. En realidad, las antiguas eh, sabidurías ancestrales de la vida, no hay ninguna que sea catastrófica, porque todas eh, son guardianas de un único mensaje, que justamente habla de la sacralidad de la vida en todos sus aspectos en todas sus formas en todas sus diferencias que en realidad son solo apariencias pero no porque no existan en sí mismas sino porque la realidad final es unidad no, y más que unidad es no dualidad ¿sino? que es más allá de la unidad bien aquí llegamos uh, en, en el punto número 4 y en la, en, el proxi, en la próxima entrega será el punto número 5 en el que habla del principio biocéntrico. Muy, muy, muy interesante y te invito también a que quedes atenta para los compartires. Te recuerdo también que me puedes encontrar en, en las redes sociales, en Telegram, en el canal de Telegram. Universo ViewCentric, en, en mi web, en Instagram. Bien, pues nada, un abrazo, y amor, y servicio.